jueves de la séptima semana de Pascua del Evangelio según San Juan capítulo 17 versículo del 20 al 26 en aquel tiempo Jesús levantó los ojos al cielo y dijo Padre no sólo te pido por mis discípulos sino también por los que van a creer en mí por la palabra de ellos para que todos sean uno como tu Padre en mí y yo en ti somos uno a fin de que sean uno en nosotros y el mundo crea que tú me has enviado. Yo les he dado la gloria que tú me diste, para que sean uno como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí, para que su unidad sea perfecta, y así el mundo conozca que tú me has enviado y que los amas como me amas a mí. Padre, quiero que donde yo esté, estén también conmigo los que me has dado, para que contemplen mi gloria, la que me diste, porque me has amado desde antes de la creación del mundo. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo sí te conozco y estos han conocido que tú me enviaste. Yo les he dado a conocer tu nombre y se lo seguiré dando a conocer, para que el amor con que me amas esté en ellos y yo también en ellos. Palabra del Señor ¡Gloria a ti, Señor, Señor Jesús! Jesús pide a su Padre que todos sean uno. Es lo que Jesús pide para que los que le siguen y los que le seguirán en el futuro. El modelo es siempre el mismo. Dice, como tú, Padre, en mí y yo en ti. Es el prototipo más profundo de la unidad, que los creyentes están íntimamente unidos a Cristo, que los que me confiaste estén conmigo, donde yo estoy. Y de este modo estén también en unión con el Padre, para que el amor que me tenías esté en ellos, sigue diciendo Jesús, como también yo estoy en ellos. Esta unidad con Cristo y con el Padre es la que hace posible la unidad entre los mismos creyentes y a la vez es la condición para que la comunidad cristiana pueda realizar su trabajo misionero con un mínimo de credibilidad para que el mundo crea que tú me has enviado, dice Jesús. La unión entre los seguidores de Jesús es una tarea inacabada, una asignatura siempre pendiente, tanto dentro de la iglesia católica como en sus relaciones con las otras iglesias cristianas. La consigna del que sean uno, no lo acabamos de obedecer por nuestra falta de diálogo y de humildad. La Pascua, centrada durante siete semanas en la vida nueva de Cristo y en el don de su Espíritu, debería producir en nosotros el fruto de la unidad. Esta es la petición y el testamento de Cristo en su última cena, pensando en nosotros. Dice, los que crean en mí por la palabra de ellos. Deberíamos progresar en la unidad, en nuestro ambiente familiar, en la comunidad eclesial local, y también en nuestra comprensión y acercamiento a otras confesiones cristianas, como ya nos invita al Concilio Vaticano II. Si no buscamos nuestro propio interés o victoria, sino que sabemos centrarnos en Cristo y su Espíritu, no deberían ser obstáculos las diferencias de sensibilidad o doctrina entre las varias iglesias o personas. Hay dos elementos que hacen evidente el amor de Dios y por ende nuestro ser cristiano. Primero el amor a nuestras buenas obras y segundo la unidad. Por ello donde hay desunión y discordia es difícil reconocer la presencia de Dios y de la comunidad cristiana. El libro de los Hechos nos dice que la primera comun comunidad tenía todo en común y tenían un solo corazón. Por eso es triste encontrar comunidades cristianas donde no hay unidad. Todos los pecados de cualquier índole que sean constituyen un atentado contra la unidad y repercuten en la sociedad desarmonizándola. Algunos pecados que atentan más contra la, fra la fraternidad y la y rompen la unidad entre los hermanos están la envidia, que no soporta el bien de los demás y hacen de todo por desacreditarlo segundo, poner en mal a una persona y alejarse de ella a quienes le tienen cierta estima tercero, la calumnia, es hablar mal de alguien pero sin fundamento alguno cuarto, la insinuación Tener dudas sobre unas personas y pensar mal de ellas. Quinto, el resentimiento y el odio. Desearle el mal a alguien y en los casos más graves a dañarla. Sexto, el orgullo. Por el afán de, que de quedar bien, empeña o niega el bien y los méritos de la otra persona. Séptimo, la lujuria. Dejarse guiar por sus pasiones pecaminosas hasta romper matrimonios y desunir familias. En la Eucaristía siempre invocamos dos veces al Espíritu. La primera sobre los dones del pan y el vino, para que Él los convierta para nosotros en el cuerpo y sangre de Cristo. Y la segunda invocación es sobre la comunidad. Dice, los que vamos a participar del cuerpo y la sangre de Cristo. Y lo que se pide que el Espíritu realice sobre la, la comunidad es que congregue en la unidad a cuantos participamos del Cuerpo y Sangre de Cristo, que formemos un solo cuerpo y un solo Espíritu. El fruto de la Eucaristía es entonces la unidad, como lo debe ser de la Pascua que, que estamos celebrando, para ser fieles al testamento entrañable del Señor, que sean uno.